Este es nuestro segundo proyecto como grupo, ¿verdad? como club aeroespacial, es el Arason 2 Es un cohete que está proyectado para llegar a un kilómetro de altura sobre el nivel del suelo y llevar consigo una carga útil de relevancia científica. Cada parte del cohete fue diseñado y construido enteramente por eh, el equipo de estudiantes. También todo con materiales locales, excepto por alguna que otra placa que por exigencias de la competencia en, el cual, en la cual nosotros participamos, teníamos que tener sí o sí comercial. La estructura está hecha de material compuesto, está hecha de fibra de vidrio y resina epoxi. Sería todo esto. Eh, la ventaja de usar materiales compuestos, o sea, en este caso la fibra de vidrio, es que deja pasar las señales de radio. O sea que el cohete puede comunicarse en todo momento del vuelo con la estación en tierra. Y además le provee suficiente resistencia mecánica. Este es un proyecto que fue desarrollado para participar del, de la competencia internacional, el Latin American Space Challenge, que se llevó este año en Brasil a principios de agosto. La competencia consiste en diseñar desde cero, eh, construir, testear y lanzar un cohete, en este caso de propulsión sólida que llega a un kilómetro de apogeo sea, un kilómetro sobre el nivel del suelo, si es que se pasa a esa altura se pierden puntos y lo mismo si es que uno va por debajo de esa altura. Para nuestro caso nos enfocamos mucho en la complejidad misma del cohete, es decir, más que solamente eh, ver el tema de la altura, hicimos todo lo posible para desarrollar sistemas innovadores que puedan ser probados en el cohete, ya mismo para el desarrollo de cohetes en Paraguay. Ya citando algunas de las características del cohete, eh, está hecho de material compuesto, después el motor mismo fue desarrollado también aquí por eh, los estudiantes. La parte de la salida de los gases sería de la tobera que se puede ver de este, de este lado. Fue optimizado con, eh, con un código. O sea, básicamente hicimos un código para que la computadora misma encuentre la mejor forma para la salida de los gases, o sea, para el escape, digamos. Tiene una forma curva en vez de una forma cónica, como normalmente se suele ver en estas competencias. Eh, mismo el sistema de paracaídas. Normalmente los otros equipos en la competencia utilizaban eh, un paracaídas, pero eh, eyectado con pólvora negra. Es decir, eh, mediante el altímetro que le envía una señal eh, a, la, a la carga de pólvora negra, esta carga eyectaba el paracaídas, separando el cohete en dos. Sin embargo, para nuestro caso no se usó nada de pólvora ni ningún elemento pirotécnico, eh, sino que en vez de eso se optó por utilizar CO2, lo cual es un sistema que eh, aún no ha sido utilizado por ningún otro equipo a nivel de Latinoamérica, tipo que sea completamente accionado por medios no pirotécnicos. La cuestión de esto era eh, básicamente desarrollar un nuevo sistema para poder recuperar todo el cohete sano y salvo. Justamente eso es uno de los problemas que tuvimos en el anterior proyecto con el Arazon 1 Y el sistema consiste en... Básicamente es llenar esta cápsula de dióxido de carbono, que está acá. Llena esta, toda esta sección generando presión. Y básicamente es como en algo que explota. Llena de presión esto y esto se separa. Parte el cohete en la mitad sacando todo lo que sería el paracaídas y por el paracaídas, por ejemplo, esto fue diseñado y construido enteramente por todo el equipo. De hecho, en este modelo de paracaídas fue en, se hizo un paper científico que fue aceptado por, por un congreso en Francia. Justamente es un sistema de paracaídas de dos velocidades. En aviónica, digamos, eh, podemos segmentar en, en dos partes lo que sería eh, el sistema eh, de recuperación en general, ¿verdad? Donde utilizamos eh, una antena eh, de radio, ¿verdad? Que, que recibía, eh, digamos, una constante señal de nuestro cohete, mandándonos su ubicación, altitud, eh, posición en tiempo real, ¿verdad? Datos que nos podrían ser útiles a la hora de recuperar y también durante el vuelo, ¿verdad? Para adquirir datos. La segunda parte ¿verdad? Que, que más se, se destacó durante la competencia fue el sistema de control activo del cohete. Básicamente eh, consist, eh, consiste en, acá donde se ven estos cuatro orificios en cruz, habían aletas, eh, digamos, similares a estas para contextualizar, eh, Canards es el nombre, el, el nombre técnico, eh, los cuales se podían mover. ¿verdad? Eh, y con lo cual podemos lograr eh, controlar lo que sería eh, el posicionamiento del cohete en los ejes X y Z. Entonces, eh, digamos, si el, el, el cohete por algún motivo eh, se va para la izquierda por vientos eh, de corrientes adversas, nosotros podríamos mantener una posición predefinida a gusto por nosotros. El payload tenía dos misiones que era toma de imágenes y toma de muestra de microorganismos de la altura del apogeo el apogeo sería el punto más donde llega el cohete el pelo es esto, eh, fue hecho con impresión 3D y toda la, estru la estructura fue con diseño generativo que, o sea, es relevante porque en todo lo que se ve acá en, está preparado para soportar todas las fuerzas y vibraciones del, del vuelo bueno, en la cámara que tomaba las muestras iba abajo y en esta sección se encontraba un tubo con medio de cultivo estéril este, esto iba sellado y tenía una compuerta que una vez que llegaba a la altura eh, deseada se abría era contaminada con el aire que en el lugar y se cerraba nuevamente para después analizar esa muestra. Nuestro proyecto se destacó por la complejidad que que tiene tanto en la fase de diseño mismo como en general la proyección, o sea el alcance que tuvo el proyecto, porque eh, digamos no es sencillo hacer un cohete que tenga todas las cosas en el sentido de que tenga una estructura hecha de material compuesto, después una tobera otra vez del motor optimizada, mismo un payload eh, que tenga, digo, un payload del área de biotecnología, eh, paracaídas eyectado por medios no pirotécnicos y el eh, sistema de control otra vez. Entonces todo eso junto hizo que eh, el proyecto alcance una complejidad bastante alta para lo que era la competencia entonces eso es lo que nos valió el premio de Ingeniería por Excelencia Técnica en la competencia que es justamente este premio que está aquí y también el equipo obtuvo el segundo lugar en la categoría o sea a nivel Latinoamérica